Alicia, no digas nada. Lo que pasó ayer. Hablé con tu hermana. ¿Otra vez? ¿Ah? Vuelvo a Tú estás aquí. Sin pensar huevo. Uy, bueno, ya estamos aquí ¿Cómo hacemos para entrar y hablar con la enamoradita, enamoradita? Bueno, creo que lo mejor será esperar aquí afuera ¿Esperar? Sí, hasta que terminen sus clases ¿Te invito a un sándwich? Ay, sí Con el colerón no tomé desayuno y ahora sí tengo hambre. Mira, aquí cerca hay un señor que prepara unos sándwiches riquísimos Vamos listo aquí tiene gracias toribio a ustedes muchas gracia. gracias toribio y muchas gracias también acérquese acérquese pasen y prueben los suculentos sándwiches de toribio Prueben la hamburguesa de lasaña las novedades el riquísimo pollo come y los suculentos tacos de garbanzo pasen por acá adelante adelante buenas don toribio buena de vuelta por acá sí pero esta vez vine con mi esposa buenas tardes y yo <tose> son los ojos que la ven <tose> qué tal ¿Se animan por un sandwichito? Uh -huh. yo, yo, yo te recomiendo el pollo COVID. ¿Usted qué me recomienda? Cualquiera, todos son riquísimos, oiga. Toribio, ¿me da un sandwich de Johnny? Encantado, sale caliente. ¿Un Johnny? Sí, es un sandwich de pavo con huevo frito, basado en hechos reales. Presento el Johnny, un pavo con huevo frito, como el nerd enamorado de mi hija. ¿Qué le que no deja de bailar? ¿Qué le pasa no No me diga que el enamoradito de su hija se llama Johnny. Así es, así se llama el blanquiñoso ese. Pero ya no es enamorado de mi hija, ya. ¿Ah, no? no, no. Mi Alicia merece algo mejor que un... Yo le digo, yo le digo, que un pavo, que un huevo frito, ¿no? Así es. ¿Y ¿Usted lo ha dicho? Tranquila, tranquila, Rita, tranquila. Estoy tranquila, estoy tranquila. ¡Ah! Señor Cotito, para su información, ese huevo frito, ese pavo, ¡Mi hijo! Nadie insulta de esa manera a mi hijo y vive para contarlo. ¡Porque yo por mis hijos mato! Así que ustedes son los padres del blanquiñoso ese. ¿Retira tus palabras ofensivas? Lo siento, pero yo no retiro nada de lo que dije. ¡Qué pena, a veces pues, si le molesta lo que pienso! Tú no tienes ningún derecho a decir todo lo que has dicho sobre mi hijo. En principio, yo no sabía que era tijo, ¿Ya? Y eso es lo que pienso, pues. ¿Y qué? ¿Ah? Es un pavo. Que no merece Melicia. Ay, yo, yo. Yo me desgracio, Lucho. Me desgracio, me desgracio. Haga lo que me... quiera, señora. Pero que su hijo no se vuelva a acercar a mi hija. Ya le he hecho mucho daño, ya. Con la cabeza sonzonazo que tiene. Le he hecho sufrir. Le ha sacado la vuelta con varias chicas. Oye. ¡Cabeza nieve! ¿Qué ha dicho? ¡Cabeza nieve! creo ¿Que puedes insultar a mi hijo? ¿Ah? ¿Vas a comparar tú? Mi hijo es decente, tiene clase al lado de la tuya. ¿Qué vas a comparar a nuestra familia con un simple sanguchero? Y a mucha honra, señora, ya. Prefiero ser un simple sanguchero y no una loca de manicomio. ¿Loca? ¿Loca? ¿Lucho me ha dicho loca? No. Ah, no, no, no, no la se No se lo permito. Dale. Dale. Vamos Es mejor no usar la violencia, reinita Tranquilita, no pasa Ya sabía que no podía confiar en ti Agarra la no, no, sirve por algo, por lo menos, no, no, no, no, no. Por lo menos. Suéltame, suéltame ¿Sabes con qué estás metido? Mira, pues, mira Un poco de color, un poco de color para esa cabeza de nieve Ahí está, ahí está Toma, toma, toma toma. Reita, reita, toma, tarpita, toma tomar, Basura Toma, toma, toma. por desconfiar de ti. No. Discúlpame tú o a mí por tener una familia complicada. Al menos tu hermana es Shirley y está arrepentida. Shirley y en el fondo es buena. Estoy seguro de que se van a llevar muy bien. ¿Y con tu mamá? Hay que darle tiempo. Cuando te conozca te va a aceptar. Ya vas a ver. Igual mi papá. Con el tiempo se van a dar cuenta de que somos el uno para el otro. Nada, que nadie podrá separarnos. Todo será fácil, felicidad. Otra vez vuelvo a sonreír. ¡Terro! Porque... Escuche, pues. amo, sancho. Amo, sancho. Qué está pasando, amo, amo, mamá. Cálmate. cálmate no te voy a calmar. Si este tipo se está insultando, ha dicho que eres un nerd, un huevo frito, un pavo, un retrasado, un fenómeno, mamá, mamá. un contrahecho, un enano de cinco. Mamá, mamá, mamá. Que... Que... ya entendí, no tienes que seguir. Mamá. Ya te dice ya, muy bien. Oye, retira lo dicho, salvaje. No retiro nada, señora. Este enano no es para mi hija, mucho menos ahora que conozco a sus padres. Papá, no le digas así a la mamá de mi enamorado. ¿Tu enamorado? ¿Cómo? ¿Me ¿No haya terminado? ¿El blanquiño se sentó y sacó la vuelta? No, papá, fue una, una confusión o un malentendido. Igual es pues. Ya, no lo quiero. Mucho menos ahora que conozco a su familia. ¡Ay! Mira, ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué feliz estoy yo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Orgullosa, feliz, halagada! ¡El pecho se me hincha! ¡Mira, mira! ¡Que mi hijo tenga de suegro a un sanguchero! ¡Mamá! ¡Más respeto con la profesión de mi señor suegro! ¡Qué respeto! ¡Ni qué respeto! ¿No ah. estás diciendo cómo te trata este hombre? Sí, sí, mamá, pero estoy seguro que con el tiempo me voy a ganar su confianza. La veo bien verde hoy Gusano Monce. Y además, váyanse, que le plantan la clientela. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Vamos, Renita, vamos, vamos, Johnny, vamos, Esto va, no renita. se va a caer así, ya. ¿eh? Va, va, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. No mi cartera, me ha robado, y se mueva. Mi cartera, nadie se mueva. ¿Dónde está la cartera? ¿Dónde está la cartera? Ay, ay, ay. Se coge hoy. Mi vida Renita está acá, casa, quita. Sabe nomás. Vamos, vamos, vamos. Señor Cotito, disculpe mi mamá, tiene el carácter un poco fuerte. ¿Y qué disculpas ni qué disculpas? Oye, ¿qué te pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. Agradece que me están llevando. Pero yo te escaneé ya, ya, te escaneé. La próxima te voy a dejar como árbol de Navidad. Cabeza en nieve. ¿Qué Tú, blanquiñoso. ¡Lárgate con tu familia! ¡Fuera! ¡Ya! ¡No quiero volver a verte! Tu familia ¡Papá! horrible. Adiós, Alicia. ¡Vamos ¡Ya! ¡Camino! ...se viene para a y suavecito me ver! ¡Vamos a y